Lo intenté, no obstante, no lo conseguí. La conjunción equivalente sería, pero no lo conseguí. Duerme mucho en el caso de que lo necesite. La conjunción equivalente sería, duerme mucho, si, cuidado el subjuntivo, si lo necesitas. Me quedaré en casa ya que llueve mucho la conjunción equivalente es porque me quedaré en casa porque llueve mucho cocinamos al mismo tiempo que hablamos la conjunción equivalente es mientras cocinamos mientras hablamos viajaré a la India tan pronto como tenga dinero la conjunción equivalente Sería cuando Viajaré a la India cuando tenga dinero. No te vayas a pesar de que estés aburrido. La conjunción equivalente es aunque. No te vayas aunque estés aburrido. Puesto que nadie fue, me sentí muy mal. La conjunción equivalente es como. Como nadie fue, me sentí muy mal. Llegamos tarde, por lo tanto, no esperes para comer. La conjunción equivalente es, llegamos tarde, luego no esperes para comer.